Hola, y bienvenidos al canal de YouTube de WI, Educación para la Inclusión. Hoy les queremos hablar sobre un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud sobre el acceso a los productos de apoyo. Les dejamos el enlace abajo por si quieren descargar el informe y leerlo completo. Existen dos factores importantes por los cuales la necesidad de productos de apoyo está aumentando rápidamente. El primero es el envejecimiento de la población y el segundo es el aumento en enfermedades no transmisibles. Tristemente, y como les hemos contado en otros videos, los productos de apoyo no se tienen en cuenta en los planes de salud. Si estos productos estuvieran incluidos dentro de la cobertura universal de salud y se fortaleciera su provisión, tendríamos poblaciones mucho más saludables y las futuras generaciones podrían participar mucho más y contribuir en la educación, en el mercado laboral y en la sociedad. Empecemos entendiendo cinco puntos claves sobre productos de apoyo. Todos podríamos beneficiarnos en algún momento de nuestra vida de utilizarlos. La necesidad de estos productos, como ya les contamos, está en aumento. Su acceso es un derecho fundamental, pero más del 90% de las personas que los necesitan no pueden acceder a ellos. Estos productos brindan a las personas los medios para ser independientes. ¿Por qué no es adecuado el acceso a estos productos? Hay varias razones. La primera es que no siempre hay compromiso político frente a este tema. En algunos casos, los costos de estos productos pueden ser altos. Y como los procesos de suministro y de capacitación a los usuarios no siempre son adecuados, el abandono de estos productos llega hasta el 75%. Ya sabemos entonces por qué los productos de apoyo son necesarios y algunas de las razones por las cuales el acceso a los mismos no es adecuado. Pero no se preocupen que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda varias acciones para cambiar esta realidad. La Organización Mundial de la Salud nos propone un modelo que está centrado en la persona y alrededor de ella giran cuatro P's. Las políticas, la provisión, el personal y los productos. Las políticas que hay en cada país deberían reconocer los productos de apoyo y su provisión como servicios de salud esenciales y deberían ser un componente integral de la cobertura universal en salud. Como las personas están en el centro de este proceso, es muy importante involucrar a los usuarios en la formulación e implementación de estas políticas. Estas deben tener en cuenta no solamente el producto, sino la provisión adecuada en un proceso que siga los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud en sus ocho pasos y que sea realizado por profesionales bien entrenados. Es un modelo muy interesante que nos permite tener una mirada sistémica e integral sobre este tema. Esperamos que hayan aprendido de este vídeo y que lo hayan disfrutado y que podamos seguir trabajando juntos para disminuir las brechas de acceso a los productos de apoyo. Así todos vamos a poder vivir una vida más independiente y más feliz. Nos vemos en el próximo vídeo.